Vení, comprame cositas Mirá, tengo un cuadradito Esto no sé qué es Esto es dos por uno, aunque me queda solo uno Tengo todo, ¿qué es? Gran compañía me saca plata, vení, vení Escúchame. Basta Cortá Deja ahora el stock que estás haciendo y vení y cómprame. No llenamos el agujero, pero lo abrigamos. Vení, vení, te dale, mirá. ¿Qué es esto? No sé, pero lo vendemos. ¿Pero ¿Lo creen? Lo regateamos, regateamos luego otro vez que vení. Traeme un kilo de harina y coso. Me hace 15 años que no duermo. Me vas a decir a mí cómo funciona el negocio. Vení llévate algo, dale. Besito.